Buenos días. Buenos días. Hoy los saludo desde el gimnasio. El día está precioso. Y, pues sí, está ahí en la caminadora. Yo estoy en la elíptica. I'm super happy. ¿Recuerdan el paquete que les dije? Los paquetes que les dije. Uf, llegó una primera parte y fue de Urban Outfitters. Miren lo que me pedí estas pesas para los pies de 5 uh, de libras cada una, entonces tengo una en cada pie y se siente súper pesado hacer el entrenamiento hoy, siento que va a funcionar y bueno pues nada, hoy tengo este moñito y el pelo así todo feo porque tengo cita para el cabello, ustedes van conmigo. Perdón, creo que en lo que estoy. Señores, estoy casi ready ya para irme. Me hice las cejas, tengo como que sacármela ya, tan fea. O sea, como que no, no supe pintarme bien aquí. Me hice las cejas, un poquito de corrector. No me gusta maquillarme porque ustedes saben el tema de la mascarilla. Y con pasarle para la calle dura mucho con la mascarilla. Voy. En el salón se dura un rato. Y me utilicé esta máscara que me ha encantado Esta es la marca Givenchy La compré hace como dos semanas Y me encanta, deja las pestañas super súper bonitas Dura 24 horas Pero lo que más me gusta es que no se corre Porque a mí usualmente las, las máscaras se me corre Alguien me dijo que esto me estaba pasando Porque cuando, o sea, la mascarilla, la respiración sube Y como que humedece esa área Tiene un poquito de lógica Lo que no sé si realmente sea cierto o no pero siempre se me estaba corriendo horrible la máscara Y esta no se me corre Entonces por eso me gusta mucho Y bueno, les voy a enseñar mi outfit ahora Déjenme hacerme algo en el pelo Intenté hacerme ondas Pero señores Yo voy como para cuatro meses ya con el pelo así O más, más creo Más, sí Y no he aprendido a hacerme ondas Así que me voy a hacer una colita o ¿vale? Total, voy para el salón Y ponerme algo en la boca yes. Eh, en Reels les dejé cuáles están siendo mis lip gloss favoritos. Eh, ya no era mucho de lip gloss, pero son tan bonitos. Ahora me encantan. Lástima que ahora la de la mascarilla. Y bueno, allá les dejo cuáles son mis tres favoritos. Aquí les voy a dejar el link por si les interesa. Y déjenme que tengo una llamada. Me voy y.. Les voy a mostrar ahora mi outfit completo Yo no sé si me con el pelo así Yo sé que ustedes van a decir y que Ay, Rachel, eso sí está feo Pero como que en cámara se ve más feo De la cuenta en persona De lejos No se ve tan mal Les voy a enseñar mi outfit eh, miren Esto fue lo que tenía ahorita puesto Estos fueron unos guantes que me costaron 4 dólares Y como estaban demasiado baratos Lo puedo usar el invierno que viene Para jugar con Valentina Qué tacaña por pues no comprarlo full price Y el clima es loco La semana pasada eh, en las historias anoche Les dije que compramos un Smart Un carro Smart Que son los carritos bien chiquititos en ese incluso es que me, va, me voy ahora Porque hoy se fue en, la, en, la, en el otro carro En la otra guagua Y bueno, eh, ese no tiene calentador de guías O sea que te caliente la mano cuando hace mucho frío Y la semana pasada estaba bien frío Y Joshua Wisi me preguntó Que si no tiene unos guantes Así que pedí esto Aunque ya hoy miren cómo tendría y está haciendo calor afuera, no calor Ustedes entienden el punto, ¿verdad? Me compré esto y Dos alfombras y una cortina para el baño De la casa nueva, pero está guardada Así que se la enseño después Acabamos de llegar Antes de ir para el gym, yo hice un burrito De huevo, tiene sentido Y desayunamos con eso Y son lado y medio Teníamos hambre Señor, ustedes se van a dar cuenta Que es normal en mi vida que a las 3, 4, 5 Yo no haya comido así que entramos a no era un starbucks era como una extensión yo nunca había de un lugar así de la biblioteca que queda súper cerca del salón y... Mm. entramos y ya ni hago eso porque justamente aquí queda bloomingdale si yo tengo que devolver a bloomingdale y lo podía hacer en la tienda y no lo traje me odio en fin eh, que pique para encontrar ahora ya doy en el salón y Bloomingdale está ahí. Ay, mi mano está puerta. Ahora voy a tener aquí a correo. me compré en Starbucks una dieta de chocolate. I mean, como de chocolate chips. Y en el mismo café de la semana pasada. Igualito. Aguanta. Pa, Señoras. Ok, ya me puse mi gatita. Yo no sé si yo les he contado, pero yo amo demasiado este salón. Porque Eli, que es el dueño. ¡Él es demasiado nice! Si ustedes algún día se quieren cortar el pelo, de verdad, se lo súper recomiendo. Esto que es de New Jersey. Él es lo mejor de la vida. Él es mi amigo. Ya somos amiguitos y todo. Y un día vamos a salir a comer. Siempre lo hemos planeado, pero nunca hemos salido. Que sí, yo casi no tengo tiempo, pero bueno. En fin, miren, esta es, es el área de color. Y es demasiado lindo. Me encanta. Y bueno, ya me pusieron la batita. Yo me voy a dar el glaze. Yo creo no que sé, yo, yo le conté. Que es como el clear. Porque estoy dejando de darme negro. Se puede ver que ya mi pelo no es tan negro, negro. Aunque él me descubrió cuando yo llegué. Que yo en mi casa me puse negro al otro día. Porque no me gustó cómo me quedó el color. Y me van a dar un color clear. Para, miren, ahí se puede ver ya que no es negro. Y hay muchos mechones así. El punto es que me voy a dar el clear. Para que me coja como brillo y el pelo no se sienta como que necesita tinte, porque de verdad ya lo necesita. Okay señor. ¿Qué puedo limpiar tus cinco? Lo voy a poner para okay. lado. Aquí me están cortando y me cortaron esta parte para la parte de este, para ver la diferencia. Perdón, perdón. Mira, sí, él está haciendo su imagen. Como el primer día nunca me gusta cómo me queda tengo que pasarme la plancha para que me quede mejor pero bueno les hablo del cabello ahora ahora viremos a cheesecake para llamar a, a table for two, for two the wait time it's gonna be about an hour an hour yeah yes. what's your name uh, rachel Okay. Thank you. Uh, una hora de espera, pero nada. Miren lo que Queda allí, quédate fuera, así que, bueno, well, se sale por aquí. Bueno, es mejor que pase fuera que quedarse aquí esperando, verdad? Y vemos que otra tienda hay también. Ok Vinimos de fuera. Ya entramos. Tuvimos que es una fila, pero it's fine. No toca esperar por una hora. Y bueno, en mi bolsita tengo esto que fue es lo que vine a comprar. Y por otro lado está este labial. El que se borró casi. Es uno de mis colores nude favoritos. Así que vine a buscar uno que fuera bien similar. Para, no sé, cambiarlo de vez en cuando. Y también voy a buscar una crema. Que él me pone en el pelo. Pero resulta que la crema del pelo cuesta como 70 dólares, yo soy muy tacaña para ese tipo de cosas, pero lo voy a comprar 70, lo voy a comprar es mucho dinero por una cremita que te da un chin de brillo aquí It's fine. Gonna it. ok, salimos y yo estoy demasiado sorprendida que me hizo demasiado barato la cuenta déjenme decirle que la pagué con la tarjeta de Joshua tenía que coger algo más me arrepentí pero solamente compré lo que quería un labial, el que le enseñé y algo para poner la mascarilla y me dieron mi regalito de cumpleaños Que yo no lo había reclamado Y quería tratar esto, así que me lo dieron Y nada, una hora después Thank, oh, you. thank you Ya la mesa está disponible Yo no sé si realmente pasó una hora Pero bueno, thanks just I'm hungry Es uh afuera -huh. y no han dado una mesa Como para que no enamore el yo Yo le conté que ya no con mi amiga A ella no le gusta salir en video Por eso no se la he mostrado pero uh, uh, sí ando con ella y déjame ver qué le pasa a mi teléfono que a mí no se me ha ocurrido limpiarlo y está lleno como de cosas blanca. bueno este es un ching mejor y bueno pues les muestro que me compré esto 10 dólares costo para aplicar la mascarilla pero me gustó esta parte de aquí como para retirarla. Se ve muy nice esto que realmente por lo que vine a comprar esto es un serum que te hidrata tiene color y tiene protector solar. O sea, te pones eso y no te tiene que poner el protector solar. Y te da un poquito de color. Y te hidrata. That's all I want. Mm. Y también el labial. Me compré el número 13. Lo voy a probar ahora mismo. Mm -hmm. Y esto que no sé qué es. Mi amiga se compró. ¿Qué te compraste? Mm. Oh, se compró el juicy tooth. un labial. Se compró blanco, Lash Lifting Body Nicent Mascara ¿Por qué no me dijiste la juventud mejor? El ella nunca me pregunta nada El sunscreen que más me gusta Pero ella se lo compró en otro En otro terminado y Tú te lo compraste mini ¿Tú estás consciente? Y esto para la ceja. Mini De tamaño real Bueno, compró más que yo Mm. Pedimos tamales cake Yo nunca he probado eso, espero que me guste Y pasta de camarones No, pasta Four cheese pasta with cream. Estoy aprendiendo bien así Camarones, nunca lo pronuncio de la manera correcta Y este pan, que está buenísimo, está caliente Coman ya. Miren qué bella palabra vale. Me encanta Oh my God, esta. Demasiado bonita, entramos a una tienda de bebé. Está es demasiado cool. Huele demasiado rico, a palomita. Y es demasiado emocionante ver que han empezado a abrir el cine. No hay mucha gente. Tu teléfono. ¿Lo dejaste? ¿A dónde? Entramos a Hong Fuimos a Nordstrom aquí como un lugar donde está Norson Rack, Bloomingdale, Lasco creo que se llama o algo así en Bloomingdale no hay nada en Norson, sorry una fila que daba como tres de la vuelta y vinimos aquí ahora porque yo quiero comprar, ah oh, bueno yo creo que le dije como un envase para el baño y andonesa I'm tired ya yeah. les cuento si lo encontré ya estamos llegando a la casa. Mm. Segundo café. Mm, pretty good. With manela Tratenlo, algún día. Segundo cafecito. Tercero, mejor dicho, del día. Son, ¿qué hora hay? Las 8. Este carro dice que son las 4 y 20. I'm pretty sure que no son las 4 y 20. Son las 8 y algo. Y. Sorry, apague la luz, pero te voy a concentrarme a manejar. Eh, este es el tercero ya, pues vamos para la casa, ustedes saben, hoy es sábado, mañana es domingo, Hoy pues si no trabaja, no contamos tarde, así que un cafecito no, no me va a hacer daño. Y nada, les voy a enseñar lo que compramos. Como a mí todo se me olvida, ahora mismo les voy a mostrar qué fue lo que compré. Y lo voy a dejar aquí mismo en la bolsa porque, como les conté, nos mudamos la próxima semana. Entonces no vale la pena sacar esto. Y después, no sé. Miren, estas toallas compré dos iguales para. La habitación de valentina pero realmente es como que mi suegra viene a visitarnos viene mi amiga y es como para ellas o sea para lo invitado pero siempre están en la habitación de valentina así que por eso la compré con ese color esto porque siempre lo necesito ¿No Fue, no fue en las historias que yo le mostré que me compré uno en TJ max la semana hace como dos semanas estaba roto y dije que siempre lo iba a revisar no lo revisé ese está bien eh, esto para el baño mío y de Wisi. Estas cucharitas para el café. Miren, tienen esto como rose Y Están muy cute. Estas perchas para la vale. Miren qué linda. Y esto va a ser para el gel de ducha. Y le voy a poner así soap. Y ustedes van a ver. Me compré una para el champú y otra para el acondicionador. Porque quiero que mi baño se vea como más, no sé, como más minimalista. No quiero muchos potes y por eso compré tres. Acondicionador, champú y jabón de ducha. Esta colchita para Vale, miren, estaba a $12.99 y en oferta a $10 dólares. Súper suave, miren. Y el colchito está lindo. Estas es Cortinas, estas toallas para la cocina. Yo nunca compro nada de co con colores, pero eh, quiero como que tenga un touch de color la cocina. Además, que eso se mancha siempre y como que uno no dura mucho con ellas. Por otro lado, para el champú y el acondicionador, compré este que realmente son jabón para las manos. Resulta que eso de cristal. Entonces, voy a sacar el jabón, lo voy a echar en otro envase y aquí voy a poner el condicionador. Y shampoo, le voy a arrancar esto de aquí Y se lo voy a printear Con otra cosa que tengo eh, Esto para la sal y la pimienta 10 dólares cada uno La trae, pero luego yo la Nada más me toca llenarla Y está demasiado cool, miren También como doradito, me gustó bastante El otro Para El acondicionador y el shampoo Y este es porque increíblemente No tengo uno Para cuando hago jugo y cosas así por cierto, me voy a pasar la plancha ahora. Eh, y conseguí este que es chiquito. Made in Italy. Está demasiado lindo. $76.99. Y está chiquito así. El color también... No sé por qué me está gustando mucho el amarillo ahora para la cocina. Pero está lindo y chiquito. Que es lo importante porque aquí nada más somos Valentina, Wisi y yo. Y Wisi nunca toma jugo casi. Entonces quería algo bien chiquito. Y nada, eso fue todo. Y... $134 dólares, costó todo lo que le mostré Ah, le voy a enseñar unos cojines que le compró mi amiga Para Valentina, para su habitación Están muy cool Los cojines de la Vale, miren qué bonito Aquí no se ve mucho por la luz, pero están demasiado cute Súper bien Yo les dije, ¿verdad? Que fue hongos Miren, $15 dólares Y miren el otro, qué lindo, me encanta Cuando lleguemos a la otra casa Ese cojín lo voy a desechar Me voy a quedar con estos dos para esta cama que es sofá que es cama que se pone gigante cuando viene invitado mi suegra y mi amiga son los invitados que recibimos aquí o mi abuela que viene pronto y le voy a dejar eso de cojín ahí. muy lindo señores venimos a comer no puedo hablar mucho porque son la música me dan un copyright pero bueno eh, venimos a comer venimos a comer comida dominicana a Washington Live arroz habichuela bistec lasaña salada se echó a la plancha, aguacates. <risa> Demasiado rico, y a morir soñando. Miren, voy a comprar unos cuadros, o sea, unos materiales que hoy sí le faltaban para pintar hoy. Y miren green, a Ponlo, ponlo para atrás. Wow! Blue. Blue. Green. Green, muy bien. Green, green, yellow. Ok okay. Yeah. ok, miren todo lo que ya entrado ahí Car ¿Qué color es ese, Vale? Corpo Corpo, purple, muchacha Car Señores, acabamos de llegar a la casa Uy, si sí se está parqueando con Valentina Estas fueron las cosas que compró Para su pintura, nos paramos a comprar café También unas moedas. Porque nos cuesta mucho. Porque no nos da dolor de cabeza. Y podemos tomarla así como que tranquilo. Sabiendo que no nos va a caer mal. Y compramos una caja. Y una de estas, donde la compró. Te dijeron que solo lo podía vender una por persona. Las que son rosadas. Ahora no guay. Es la primera vez que yo veo eso. Que te venden dije una sola. Por cliente. Pero it's fine. Y bueno ya por fin en la casita este fue mi ah no se los mostré me encanta este pantalón que es reversible miren qué cool me lo puse con una franelita blanca y estos tenis que me gustan muchísimo y esta cartera que me ha gustado mucho bueno ya saben ya les conté de la semana pasada no me la a quitar y nada estoy esperando que ya se parque para subir y eso ha sido nuestro domingo está lloviendo mucho por cierto afuera se puede ver para qué y sí, gracias por acompañarme. Nos vemos en un siguiente video. Cuéntenme allí debajo. Si les están gustando los vlogs. qué les gusta ver más en mis, en mis, mis, mis, mis vlogs Y nada, nos vemos en la próxima. Chaito pues. Denle like y comenten. Y compartan. Aquí me extraño. Bye.